Miren, de manera muy importante, es bueno compartir con todos ustedes. Esa conversación de Alex Jiménez siempre deja caliente la pista con los temas, como siempre. Mire, pero por otra parte, este fin de semana se estuvo llevando a cabo una importante feria agro agropecuaria, precisamente en San Francisco de Macorís. El Ministerio de Agricultura estuvo realizando la Feria Agropecuaria en San Francisco de Macorís. Precisamente el ministro de Agricultura, Limber Club, estuvo recorriendo este sábado por los pasillos de la Feria Agropecuaria del Norte, Agropenor, precisamente en que estos tres días se desarrolló en la ciudad. Precisamente de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. Vamos a escuchar las palabras ahí, por favor, de lo que dijo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en ese importante recorrido que estuvo realizando en esta feria. Vamos a escucharlo, por favor, ahí. Uno de los ejes que nosotros elegimos al principio del gobierno, donde estaba la investigación, la producción, la.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 de este gobierno. También fuimos, este mismo año, autosuficiente en la producción de arroz. En vez de importar, nos está sobrando arroz, nos está sí, lo, sobrando prendímele. plátano, nos están sobrando las hortalizas, nos están sobrando los productos. Saque sí. el cartelazo de la botella de la ropa, tan sencillo como es. Para lo que no hay en el país, sabiendo no que la carga es el consumidor y traerlo. ¿Qué condiciones me está dando el país? Ministro, vemos directo al INEFRA, que hay una estrategia sí. para establecer mercados regionales tipo MECA, conjuntamente sí. con el sí. INEFRA. En la operación de INEPRE en todo el país, tenemos mercados de productores en todo el país, tenemos bodegas móviles en todo el país. Hoy INEPRE está distribuyendo todo a solo tres pesos, millones, millones de vuelos a solo tres pesos. Entonces, señores y señores, nosotros estamos dando los duelos necesarios para que los consumidores de la República. Señores, escucharon ustedes ahí lo que fueron los detalles de esa importante feria. Definitivamente hay que reconocer el Ministerio de Agricultura, de mano del ministro Limber Cruz, de la mano del director Dinespre Iván Guzmán. Esta feria tiene un impacto muy positivo para el tema de la producción, pero también de los consumidores, llevándole estos productos a bajos precios que son tan importantes y a manera de poder agrupar una serie de provincias importantes en cuanto a la producción nacional. Claro que sí.